Buenas noches. Y hoy eh, empieza la nueva Fanny Cup en su ya decimotercera tercera edición. Tres ediciones que que lleva ya esta Fanny Cup, el, el campeonato más longevo de rey Room, Spain, y que, y que bueno y que tanto tantas alegrías nos da y y tantos ratos de buen espectáculo nos proporciona. Esta decimotercera edición se disputa con los Audi TT RSVLN, el TT grande, no el TT básico, el de contenido gratuito. Y nada, esta es la primera carrera. Se han inscrito en estos momentos, no sé si son 26, 27 pilotos y hay un par de ellos que, que no van a poder participar por porque no cumplen el requisito de, de reputación mínima recordar qué que, que eh, los, todos los campeonatos de rey room spain eh, ti, eh, piden un mínimo de, de reputación en, en rey room en este caso de 75 puntos y todos tienen eh, todos los campeonatos tienen límites de incidentes ¿eh? en este caso la Funny Cup serán eh, 30 puntos de límites por manga vale el formato recordar cuál es vamos a, a recordarlo en, en un momentito vamos a ver pues aquí tenemos en la página de Ray Room Spain dos mangas de 20 minutos y 30 la segunda Recordar que la segunda manga, los 10 primeros de la primera, harán parrilla invertida, ¿de acuerdo? Que eso siempre, pues bueno, le da, le da picante a la cosa. Eh, setup abierto, desgaste por 2, eh, consumo por 2, máximo de 32 puntos en parrilla, reputación mínima, como os comentaba, 75 puntos. Y por último, 30 puntos de, de incidentes máximo por por Manga. Aquí tienes el calendario. Hoy debutamos en Nurburgring en su variante Sprint. La semana que viene será Salburgring, green continuación Monza. Después Lausy Ring en su versión Short. Después Walking Lens en su versión GP. Y por último el, el cierre en el, el mítico circuito eh, de Macao. Vale. Eh, Mientras todavía quedan un par de minutillos de práctica, si queréis podemos ver qué han hecho los pilotos en el leaderboard esta semana. Y estamos viendo que bueno, casi todos los que tenemos aquí son inscritos en el campeonato. Pues tenemos que Chermi, que terminando de Virtual Racing Girona. Hombre Bernat, Civic, bienvenido. Gracias. Pues sí, esperemos que nos dé un espectáculo. Golf bienvenido Golf Veo que eres un habitual. Eh, Forza Simone. Bueno, vamos a ver, Simón está inscrito, no sé. Eh, bueno, pues es que el terminando tiene eh, eh, mejor tiempo en eh, board de 1.34. A más de, de seis décimas, Enrique González. A continuación digo Troitas con muy muy, muy pegado a Enrique González con 1.31.07. Raúl Coyote, 1.312 y, y medio. Sergio Núñez 1.31.5. Peixoto 1.325. Jorge Nández 1.326 Marco Fernández a continuación, Jorge Novoa, Farinaki y no sé si habrá alguien más, en principio solo hay estos 12 pilotos, los inscritos a ah, Ugolini. Pero Ugolini no sé si está en el server. Bueno, eh, tenemos ya 20. 20 pilotos en pista. Está terminando la práctica. Pues tenemos ya dentro de server a Paco Donés, a Terminando, Diego Troitas, a Rob Rob, a Roger Hernández, a Benjamín Chicac, a Peixoto. A ver, este, este, este chico, ¿cómo se llama? A ver, es que. Ah, Mateo Muchieto, Max Cervin, Alessandro De Luca, el portugués es Nunes, Guillermo Lorca, J.C. Camaño, Marco Fernández, Pedro Ramos, Felipe Farinaki. Alejandro Tomeno, Pedro Plaza, Raúl Coyote y acaba de entrar el gran insigne eh, Tony Santa Clara. Hombre Víctor, bienvenido. Bueno. Ah, Goffrland, ya entiendo, sí, el líder Boar dice, sí, no está inscrito en este campeonato, pero sí ha, ha, ha marcado tiempo el líder Boar sí, correcto. Bueno, que se anime a correr, dile que se, que se inscriba. Bueno, de momento vamos a ver los tiempos que están marcando los pilotos en esta práctica. Vemos que la vuelta rápida la tiene con 1.31.085 Paco Donés y Chermi eh, tiene 1.31.096. Ya hemos visto que, que terminando había llegado a bajar a 1.34, o sea que aquí hay margen, hay margen de, de mejora, ¿correcto? Pues vamos a ir acabando esta práctica y a empezar la quali. Bueno, recordamos que la Funny Cup eh, nos la patrocina la web sinracingcockpit.com. La podéis visitar, con, tiene bastante información de acerca del tema de sin racing. De, podéis acceder en el enlace. ¡Hombre! Rubén. Sí, sí, tiene, tiene buena pinta. Ha costado, eh. Porque ha habido que, que. retrasar un par de semanitas el inicio de la FANI, porque al principio parecía que no calaba en el. Eh, a nivel de inscripciones, pero bueno, al final sí. sí que la cosa ha remontado. Al principio parecía que este coche como que no. No sé, no llamaba la, la atención. Sí, sí, al final se ha apuntado bastante gente. Hay 27 inscritos, creo recordar, 26. Por supuesto, las inscripciones seguirán abiertas a lo largo del campeonato para que la gente se vaya incorporando sobre la marcha. Y bueno, hoy en parrilla pues ya tenemos a, a 22 pilotos. Acaba de entrar Sebastián Martot y el italiano Grigorio Nietzsche también. hecho en falta. Bueno, José María Villegas y Enrique González, que como comentaba no han podido entrar por porque no, no, no tienen reputación la reputación mínima el caso que estaba indicado en tanto en tanto la publicidad que se ha hecho del campeonato como en toda la información entonces no sé si estos pilotos nos han fijado o les ha pasado bueno eh, vamos a ir viendo a los primeros pilotos vamos a poner a vamos a fijarnos en chermi que yo creo que yo creo que chermi es el, el candidato según líder boar a la pole vamos a ver va a empezar aquí su vuelta vamos a acompañarle no, no consigo poner aquí está la vista que buscaba pues ahí empezamos vuelta con terminando Se dirige hacia la curva house, A continuación comete Mercedes Arena. Y se aparta de ese piloto para no dar ningún problema. Vale, y ahora se va a dirigir hacia lo que es el corte de la variante Sprint. Este sería el enlace. Hacer más corto el circuito, sino, si no hubiéramos ido recto tuviera ido a la versión GP curva Michelin. A continuación, Cuba Bass Hoy oh, ese piloto ahí, ojo, bueno, ya era a tope a fondo, pasa por la variante Advan. Y a fondo, a fondo hasta dirigirse a la chicán de NGK. Y la tenemos para dirigirse hacia la curva Coca-Cola, que es la última, que es esta. Vamos a intentar acceder de nuevo el server. Vamos a ver. No os vayáis, ¿eh? Ya estamos entrando. Cosa más extraña ha pasado. No sé. Parece que ha vuelto todo a la, a la normalidad. Vale, por pues lo menos mal. Cosa más rara. Vale, pues vemos que Chermi eh, tiene la pole provisional con 1.31,4 y medio. Eh, pero vamos eh, igualado. Esta cosa más <ríe> marciana, igualado eh, con Raúl Racoyote, como veis, a 000. A continuación, Pau Donés, seguido de Rob Rob. Aquí vemos a un montón de miembros de, del equipo Zona de Carreras. Seige lunes a continuación. Después Jorge Hernández, Diego Troitas. Benjamín Chikak, creo que es eh, Bosnio. Max Ferbin, en P9. Mateo Muchietto. O musquieto, es que no sé cómo se pronunciaría. Perdonad por mi italiano. A ver qué decís. 10 coches en menos de un segundo. Hombre, Fran, bienvenido. ¿Cómo va? ¿Cómo vas? De la lesión esa. A ver si mañana podrás correr. ¿Mejoras o okay? qué? Bueno. Eh... Vamos a ver. Tenemos ya algún tiempo. Me gustaría saber, Tony Santa Clara. Ah, bueno, ya tenemos tiempo de Tony Santa Clara, por curiosidad. Aquí le vamos a enfocar. 1.32.2.75. Vemos que sale ahora a hacer un nuevo intento. Entonces, terminando con 1.31.4.50. Casi, casi, casi un segundo más lento de lo que le hemos visto en. El leaderboard. a que te has hecho una resonancia y mañana te dirán. Me duele bastante nada, pues. Fran, tío, a cuidarse. La salud es lo primero. Ya tenemos una edad. <risa> tenemos que cuidarnos, eh. No somos chavales. Para ir ahí jugándonos el físico ánimo, tío. Bueno, pues como decía. Eh... Vamos a ver los tiempos. Pochermi, 1.31, 4.50 sigue igualado ahí con con Coyote a Coyote a 000 es una cosa de nuevo, más edad que pelos en mi caso garantizado yo pelo ya poco donde hay pelo donde no tiene que haber <ríe> o no debería por desgracia bueno pues vemos que Chermi viene bajando ese tiempo eh, os recuerdo de nuevo que, que, que ha hecho 134 en leaderboard Y... De um, la nariz en los oídos. Joder, macho, ¿cómo lo sabes? Síntoma de, de vejez. Bueno, de que estás vivo, por lo menos. Una cosa positiva tiene. Bueno, vamos a ver si va bajando tiempo. Chermi, um, vemos que ha vuelto a, a, a poner en morado el segundo sector. Y ya comete el tercero. Ah, que me curro la de transmisión. Bueno, a ver, Bernadette, me gusta mucho. La, verdad, la culpa de Machuca, de fran Machuca que, que me metió en todo esto. Cuando empecé en esto hace pues el año pasado. Y bueno. Pues nada, eh, vemos que Chermi ha conseguido bajar a 1.31.082. Despegándose de, de, de, ese, de ese tiempo empatado que tenía con Raúl Coyote. P3 para Pau Donés. P4 Jorge Hernández y Rob Rob estaría en quinta posición. Hecho en falta a Pichotto, a ver, el amigo Luis, ahí lo tenemos, va a empezar su vuelta. Vamos a ver si conseguimos poner esta cámara subjetiva para acompañar a Luis. Acomete la, la primera curva. Vamos a ver si a Luis le traemos suerte. A continuación entra en la Mercedes Arena, vamos para allá, curva a derechas, para el corte a la versión sprint, es que tienen un nombre en alemán que es Bindung, pero uf, no me atrevo mucho a repetirlo. <risa> Ahora va, va a cometer la curva Michelin, viene, viene mejorando su propio tiempo. A continuación la curva Bastainer. y ya abajo hasta, hasta la Chicane. Pues sí, este bajo bueno, este man es un, es un crack retransmitiendo. Eh, y se acerca, nos acercamos a la Chicane de NGK, sigue bajando su tiempo. Viene en verde. Se dirige hacia la curva Coca-Cola. Última curva. Vamos a ver. Hasta cuánto es capaz de mejorar su tiempo, Bisotto. Va a pasar por recta, marcando un tiempo de 1.31.873 P7. Buen resultado, buen tiempo para Luis. Le hemos traído suerte a alguien, por fin. Termina y te sigue. Hombre. Eh... Gracias por el follow a terminal y THXR. Espero haberlo hecho bien. Bueno, pues nada, Chermi sigue en ese 39. Él puede bajar ahí aproximadamente, tiene tiene medio segundo de margen, siempre referenciando a la leaderboard. Jorge Hernández eh, se hace con la, la P2 provisional, a más de dos décimas y deja eso en tercera posición a, a raúl coyote vamos a ver vamos a enfocar por ejemplo a, dónde está tony al amigo tony santa clara aquí ya tenemos en esta toma aérea pues, rematando el primer sector vamos a ver qué tiempo hace a ver si puede mejorar Ahí está bajando su tiempo, se dirige hacia la curva Michelin, Le tenemos, esperemos que el piloto que tiene adelante no lo no obstaculice. Curva a derechas la curva steiner recto a fondo, pasa por la curva Advan. Bueno curva, es No sé cómo llamarlo y bueno al final bueno muy bien ostras hay un se dirige a la chicana y prácticamente ha hecho un three wide entre este coche azul y uno parado que había última curva la curva Coca Cola vamos a ver sigue mejorando tiempo recordar que uno tiene que tiene 1322 p12 vamos a ver Tony 131 7, 7 p6 para Tony muy buen resultado también Siempre nos alegra ver a Tony en acción. Le tenemos descansando con ese esa skin que parece una silla de ruedas. Y Chermi, pues nada, otro ataque al crono, viene mejorando en una décima su tiempo. Vamos a acompañar en este último sector. Última curva. Vamos, Jeremy. Yo te he visto a que está dominando esta, esta sesión de entre de, de, de quali de esta primera ronda, que ha bajado una décima y pico, ¿no? Una décima y media, 1.31-8, 1.38. Bueno, pues poniéndole un poco más de distancia a, a Jorge Hernández. Vamos a ver, Jorge, no le da tiempo a salir. Eh, a Paco Dones yo creo que tampoco le va a dar tiempo a terminar, no sé si habrá con otro piloto en disposición de poder marcar tiempo, no, tampoco, a ver Troitas, pues nada, ha terminado la Quali, señores, provisional. no provisional, no, definitiva, para terminando con 138, P2, del, fijaros que curioso, P2, P3, P4 y P5, los miembros del equipo Zona de Carreras, Jorge Hernández, Paco Dones, Raúl Coyote y Rob. Rob. Vamos, increíble, Muy buen resultado por parte de este equipo. A continuación, Tony Santa del Cacahuete Team. Sergio Núñez de Play Team. Luis Pesoto otro cacahuete, P8. Diego troitas de Galicias Team. Benjamin Chicac, décimo. El Bosnio. Pedro Ramos, un décimo. Max Servin 12. Su compatriota mucheto 13. Camaño también de Galicias Team 14. De Luca 15 seguido de Guillermo Yorka, Alejandro Tomeno, otro clásico de RRS, Alejandro, bienvenido como siempre. Pedro Plaza 18 y bueno ya está aquí. Bueno Tomeno, y terminando, pues sí, gas como dice Bernat. Bueno señores, pues va a empezar esta esta funny Cup que se ha hecho se ha hecho de esperar, nunca mejor dicho. empieza ahora el warm up recordad el formato primera manga 20 minutos la segunda 30 minutos con parrilla invertida para los 10 primeros vale mientras mientras los pilotos hacen este warm up os cuento los nuevos campeonatos que, que hay ahora mismo que van a empezar en breve A ver si algunos animáis. Mírate, eh, tenemos los, los sábados, eso es sí, muy tarde, a las 11 de la noche, un campeonato que, que hace en colaboración Race Room Spain con con la comunidad canadiense de ESR, vale Con con los Volkswagen e con los nuevos de Grupo 2, que salieron hace poco. El calendario lo tenéis, empezaría el, el, el sábado 1 de mayo en Motorland, Aragón. Después iría a Mid Ohio, la siguiente semana a Hellerassen, después a Watkin Glens, a continuación Sonoma, el día 12 de junio iría a Falkenberg y eh, la última prueba sería en Knowles Ring, que yo creo que puede ser espectacular un circuito de apenas dos kilómetros ¿no? con estos coches, un... Vamos, me gustaría verlo. Y bueno, como os decía, pues los sábados a las 11 de la noche ya, ya os digo que es un poco un horario tardío pero yo creo que puede haber gente que le venga bien el formato serán dos mangas de 25 minutos con la parrilla invertida también para la segunda manga y setup fixed, desgaste por uno y eh, consumo por uno vamos a ver que no me despiste que no empiece todavía queda un minuto de carrera y también tenemos la copa soporte Porsche rsr 2019 que organiza los amigos de sim racing rs empieza el 1 de mayo también ¿Vale? Los sábados a las 5 y cuarto de la tarde, carrera de 50 minutos. Este horario, bueno, pues también es otra opción, el otro era muy tardío, a las 11 de la noche y este a las 7, a las, perdón, a las 17, a las 5 de la tarde, 5 y cuarto. Yo creo que puede ser muy, muy, muy interesante. Bueno, pues una vez repasados por los próximos campeonatos que empiezan en, en breve, a ver si os animáis a alguien y os escribís, que hay... Como veis ahí, horarios eh, de toda de todo tipo, variedad de días, ¿vale? Para que a ver si que os encajen los horarios y, y os apuntéis. ¿vale? Bueno, pues vamos terminando este world map para dar, dar comienzo a la primera manga de, de esta primera ronda en Newburgh, en su versión Sprint, de, de la decimotercera edición de la Fanecup. ¿Vale? Luego comentaremos un poco más el calendario, serán seis pruebas que vienen siendo, viene siendo lo habitual, ¿no? En los campeonatos de resumen Spain. Y bueno, vamos a empezar ya. Quedan 45 segundos. Para que empiece esto, vemos que los los coches ya van confirmándose en la parrilla. Y vamos a empezar ya. Tenemos ganas de que, de que empiece esta Fanny Cup. Me parece que no ha cambiado ahora. Buenas Artiles. Llegas a justo a tiempo para el inicio de la carrera, que va a dar... Comienzo ya, dentro de unos pocos segundos. Ahí los tenemos, luces en rojo. Y vamos a ver qué salida nos dan los pilotos en cabeza. Bueno, pues ahí tenemos a Chermi, conserva su pole. A continuación, Jorge Hernández, Rob Rob, que ha adelantado a Pau Donés. Ahí les tenemos todos acometiendo la primera curva. Bueno, vemos ahí algunos contactos sin más en esa primera curva. Y, y bueno, ups, ups, ups. Ahí vemos una pequeña lucha entre Rob, Rob y Pau es compañero de equipo. Ha estado a punto de sacar de pista a su compi, Pau. Vemos que ahora Pau se va afuera. Bueno, situación un poco anómala. Bueno, ha habido un contacto ahí en medio de pista. Bueno, bueno, bueno. Muy... Gente, paciencia vemos que ha sido marco fernández vemos otro coche parado vemos a guillem lorca también bueno no te desanime guillem hay que, que correr hasta el final hombre go go go pues sí vamos a ver juan Ana animando a, a marcos bueno de momento pues una salida un poco animada vamos a decir y vamos a ver, vamos a hacer un poco de repaso. Bueno, vemos que Chermi se está se está despegando. Está ya a dos segundos de Jorge Hernández. Vamos a ver, aquí tenemos a Jorge, que lidera este grupo de perseguidores. Que van a la caza de terminando que ya, ya está más de dos segundos y medio, en una sola vuelta. Vamos a ver qué pueden hacer todo este pack. A continuación ahí vemos Rob Rob. Después Diego Troitas, que vemos que le está haciendo un paralelo a la... Tony Santa Clara. la hace el interior Tony. Ahí vemos que efectivamente Tony ha consolidado esa cuarta posición. Vamos a acompañar a Tony. Aquí la tenemos. En P5 Diego Troitas. Ahí tenemos Sergio Núñez, el portugués de Playteam Sport, en sexta posición. Paco Dodones, que salía no sé si era P3, pues con estos percances que ha tenido, ha caído hasta la séptima posición. Pedro Ramos en octava posición. benjamín Chikak. Espero pronunciarlo bien el nombre del Borneo Noveno. Peixoto. Aquí le tenemos. Con la misma skin. Así me gustan los equipos. Con la misma skin. De los cacahuetes. Max serving Hostia, ¿cómo se llamaba el equipo? De Max serving A ver un momentito que lo miro en la documentación. Eh, Mather Sin Race. Que hay tres pilotos eh, de este equipo. Se han inscrito también. Este, estos italianos en masa, Alessandro de Luca, sería uno de ellos, Max Serving y, uh, y... había alguno más. Pues no me hace ni caso. Bueno, y otro más. <ríe> eh, creo que ese será muchachito, seguramente. Bueno, muy, muy, mucho tráfico, muy, tra muy concurrido. Eh, ahora mismo la pista hay que recordar que al ser una carrera de sprint pues bueno tampoco tienes mucho tiempo para pensarte en los adelantamientos pero bueno tampoco eso nos tiene que llevar a, a que se generen situaciones peligrosas en pista de, de contactos más allá de lo razonable bueno pues vemos que Chermi pues se sigue distanciando pero vamos bastante de los perseguidores, si ponemos su vista trasera, vemos ahí asomar al fondo, para que hagáis una, una idea de la distancia, a Jorge Hernández, vamos a enfocarle a Jorge, que, que sí que, que no puede descuidarse, porque en esa persecución ha terminado, pues tiene detrás a, a Rob Rob y a, y a Tony Santa Clara. Aquí tenemos a Rob. Recordar que tanto que Jorge Hernández y Rob, Rob son compañeros de equipo. Por cierto, slow down para el italiano Nietzsche. ¡Uh! ¡Oh! Mateo Muquieto. Desc eh, descalificado por ignorar un drive-thru. Pues mal empezamos. Esto suele pasar, ¿no? Que hay pilotos que o bien no tienen bien configurado el, el HUT y, no, y no, no se enteran de que le han marcado un drive-thru o que no lo saben cumplir, eh, lo hemos comentado más de una retransmisión que, que hay gente que, que no sabe cómo cumplir un drive-thru, no solamente es pasar por boxes, hay que marcar, hay que pedirlo, hay que tienes que pedir para, o sea, tienes que hacer llamada a boxes y después marcar y eh, dejar en verde que vas a hacer un drive through Y es entonces cuando te lo contabiliza. Sí, se despistó, según dice artiller pues sí, posiblemente. Que, Sí, eso, que no tienen bien configurado el HUD. eh. eh con eso hay que tener cuidado. Si llamas y pasa, sí. Sí, sí, sí. A mí, o sea, yo también lo aprendí a palos. Lo aprendí por las malas, ¿no? El, yo creo que todos hemos aprendido que eso es así. Bueno, vemos a Tony, que ya se ha hecho con la P3. Vamos a ver si. A ver si podemos poner la, la repetición. Vamos a ver. Ay no, no podemos poner la repetición. No lo tengo preparado. Hombre Ariel, buenas. Algunos fallitos tengo <ríe> con la retransmisión. Oye, hoy está alguna innovación. Bueno, innovación para mí. Esto, esto ya lo hacía Fran Navarrete en sus retransmisiones. Eh, pero bueno, vamos a ver si ahora ahora me sale me sale bien. Bueno. Pues vemos que Tony mmm, va remontando, eh, salía a 6 o 7 ya está en podio, ya está en P3. Va recortándole tiempo a Jorge Hernández de, de zona de carreras. Y este puede ser quizás el enemigo que puede tener terminando porque parece que, que bueno. Es que Chermy está ya. A más de 5 segundos, casi seis segundos. Y vamos. Mmm, lo Está poniendo muy, muy fastidiado. Vemos que Tony, pues está intentando bajar de las diferencias, bajar de, de ese segundo y según uno con uno que tiene con Jorge Hernández. Jorge parece que le, le está aguantando bastante bien la tensión. Y vamos a ver qué hay por detrás. Bueno, pues aquí vemos Guillermo Blorca que va remontando. Recordar que había caído hasta la última posición eh, y poco a poco, pues guillén va. Va ascendiendo puestos y vemos que está ya a un segundo del. distanciándose de Felipe Farinaki y tiene a Peixoto bastante bastante cerca. Vamos a ver a cuánto lo tiene. A medio a medio segundo, un poco más, parece que tiene Guillain Lorca. Ojo que van con la misma skin, pues nos puede esto despistar un poco. Osama Gambito, ese Guillem ahí ahí está, dando ánimos. Pues sí, ha tenido una, un percance en la primera vuelta. Bueno, el, yo, yo creo que no había terminado en el primer sector, pero bueno, había caído a la última posición. Pero poco a poco está está remontando. De momento vemos que ha adelantado a peixoto Ahora, bueno, de nuevo tendrá el interior Guillem. Vamos a ver si consolida esa, decimos, esta posición. Y bueno, pues ya de momento ha subido a seis posiciones, ¿eh? En, en cinco vueltas, lo cual, pues bueno, pues pues muy bien por, por Guillén. Habla muy bien de él. Cuidado con un Peixoto que no es manco y ojo, ¿eh? Pero bueno, sí, sí, parece que consolida esa posición. Vamos a ver. Bueno, sí, de momento parece. Parece que, que se calman un poco las aguas. Y, pero Guillén no se puede despistar, ¿eh? Porque. Bisoto es, eh, es duro. Jorge Hernández ha debido tener algún percance. Oh, esto parece una desconexión, ¿eh? Jorge se ha caído. Así que en estos momentos deja a Tony Santa Clara en segunda posición. Voy a ver si en Race Control dice algo de. De Jorge. No, no dice nada. No. Bueno, pues. Tony Santa Clara Ahora te va a tener que intentar recortar esos siete segundos y pico que de ventaja que tiene el líder que tiene FKL terminando de Virtual Resin Girona Pero no se puede descuidar porque bueno tiene muy cerca a Rob Rob del de, de equipo zona de carreras Vamos a ver por detrás Guillem Pues Guillem sigue eh, muy cerquita del de italiano Oniche pero ojo, que lleva detrás a Pichotto, no se puede descuidar tampoco. ¿Qué más luchas tenemos? Pues aquí tenemos este trenecito de Paco Donés, Pedro Ramos y el Bosnio Chicac. Vamos a enfocarle aquí a Benjamín. Pronto estaremos con ustedes? Canarias Racing, Timo. ¿Artiles? Claro que sí equipo y a apuntarse a los campeonatos de Race Room Spain y también de Sin Race rs y bueno, de todas las comunidades que colaboran con nosotros Claro que sí. A ver, está el... Está, eh, pues eso, Galicia Steam, que aquí tenemos a... a J. Camaño y a ya Digo Troitas. ¿O ¿Por qué no puede haber el... Hernández comenta que se le fue la luz. ¡Ustras! O sea, pues qué pena por jorge que estaba haciendo pues mira una, una buena carrera ahí, intentando aguantar a, a tony pero, pero ojo de todos modos aquí se ha quedado rob rob su compañero de equipo que, que le está aguantando el tute a, a tony ¿eh? ahí lo tenemos medio segundito cuatro décimas y la distancia tony con respecto a terminando parece que, que se mantiene estable 7 segundos y pico a 8. Lo, lo veo lo veo muy complicado. Si no le pasa nada a Chermi, lo veo complicado. Por detrás vemos... Uy, siguen la lucha estos dos, ¿eh? Aquí tenemos a Peixoto y Guillem, que ya han adelantado al italiano Nietzsche. Y entre ellos parece que, que, que tienen mismo ritmo. Y llevan ya un par de vueltas ahí, peleando de momento. Pues eh, Guillem, decimoquinta posición. O sea, Carrerón. Remontando desde la vigésimo segunda posición. Por ese percance. ¡Ups! pichotto se va! ¡Ah, no era Guillén el que se ha ido! ¡Qué pena! Eso ha dejado la, a, la posibilidad de que le levantara al portugués Sergio Nunes. ¡Ah, qué pena Guillén! Bueno, aquí es donde se ven los pilotos realmente, no las situaciones y donde hay que aprender a. Vemos y uy, uy, uy, por detrás de Guillén a Oniche pues eso cuando estás ahí en paralelo con un piloto como de la talla de pichotto pues tienes que, que, bueno, que conservar la cabeza fría y aguantarle el tirón y no, no lanzarte así de primeras pero bueno sigue siendo de todos modos un buen resultado para, para guillem Aún quedan siete minutos y todavía puede mejorar y recordar que, que bueno siempre siempre queda la segunda manga para pero bueno, pues para, para intentar eh, Hacerlo un poco un poco mejor, ¿no? Y bueno, y seguro que los pilotos que, se, que que ya han visto lo que ha pasado en la primera vuelta, ese, ese tráfico tan intenso que ha habido, pues es posible que para la segunda manga el no lo tengan en cuenta y lo gestionen de, de otra manera. Terminatrix, dale, Jorka, pues sí, eh, Guillén la verdad es que está haciendo muy buen resultado y así me gusta que vengáis a animar a, a, a vuestros amigos a vuestros compis de equipo a vuestros pilotos favoritos y aquí a darle a darle salsita al chat bueno seguimos por detrás rob rob que, que sigue haciendo la goma con tony pues eso oscilando esas ahora está un poco más siete décimas tony no consigue rebajar esos siete segundos y pico con Chermi. parece que, que el argentino el virtual Racing Girona. Eh, si no pasa nada, si no tiene ningún problema, pues vas a ir victorioso en esta primera manga. Por detrás, pisoto luchando con Alejandro Tomeno. Ahí los tenemos subiéndose por, por, por los pianos, Alejandro. Vamos a ver esta vista. Curva Coca-Cola. Vamos a ver si podemos poner una vista. Esta es la que quería ver vamos a ver cómo llegan a la primera curva después de, la, de esta primera larguísima recta aquí en urbú interior para luis llegan muy igualados paralelo bueno, parece que alejandro ahí ha levantado el pie vale, luis que se, se dirige hacia el, la mercedes arena consolida esa décimo tercera posición y tiene más de 5 segundos a emp12 a en Raúl Coyote. No sé yo si va a poder alcanzarle. Alejandro Tomeno ahora lucha con. Con Sergio Núñez. Vamos a ver. Vamos a enfocar a Sergio. Le tiene ahí a, a cuatro décimas. Van a encarar el segundo sector. Ahí paralelo. Uy, Sergio. Haya perdido un poco el control. Pero no pasa nada. Curva Michelin. Bueno, Sergio Nunes que sigue al ataque. Curva Barsteiner. Paralelo ahí. Bueno, bueno, bueno, bueno. Esto puede ser muy interesante la llegada a la Chicane. De momento parece que lleva un poco más de velocidad Alejandro. Bueno, bueno, bueno, bueno. Sergio Nunes se lo lleva por delante. Vamos a ver la Chicane. Cuidado que se acerca por detrás Pisoto. Bueno, bueno, Three white por aquí. El perjudicado parece que es. Oh, Alejandro, qué pena. Vamos a, a ver si podemos ver la repetición. Aquí tenemos a Sergio Núñez en ese paralelo. Adelantando a Alejandro Tomeno por detrás que se acercaba a toda velocidad. Peixoto. Toma el interior, un pequeño contacto. Es que bueno, ahí Alejandro ha sido la víctima, ¿eh? le han dado por, por delante por detrás. Y al final, Sergio Nunes, que se hacía con la, la decimotercera eh, posición. Volvemos a carrera. Tres minutos. Repasamos cómo está eh, la clasificación. Te ha gustado, eh, Rubén, la reply. ¡Wow! Llevo dos días currándome eso. <ríe> me gusta, me gusta que os haya gustado. Creo que ha quedado muy bien. Bueno, pues Mucheto, P22, no ha terminado. Jorge Hernández. Tampoco ha terminado el problema de, de que ha de la luz. El francés, Sebastián Marlot, P20. Marco Fernández, ahí lo tenemos, P19. Felipe Farinaki, P18. Gregorio Nietzsche, gracias Bernat eh, P17. Tomeno, después de, de esa lucha que al final la víctima y el perjudicado ha sido él. P16. Guillem Lorca, P15. Sigue remontando Guillem. Sergio Nunes, el portugués, P14. Peixoto. Perdón, Peixoto, P13. Raúl Coyote, que también sale muy arriba, ha caído hasta la P12. Camaño, de Galicia Steam, 11. Pero Plaza, décima posición, top ten para él. Diego Troitas, noveno. Alessandro Di Luca, de Mazer. Octavo. Su compañero, Max Servin. Séptimo. Benjamín chicac el bosnio, sexto. Pedro Ramos, quinta posición. Cuarta posición para Paco Donés de zona de carreras y ya entramos en zona de podio. Ahí vemos a Rob Rob persiguiendo a seis décimas al P2 que sería Tony Santa Clara. Y líder indiscutible. A más de, de siete segundos. Ahí le tenemos. Ezequiel terminando. En una bueno, una victoria la verdad que incontestable. Vamos a ver por detrás qué pasa. Porque vemos ahí a, a Raúl Coyote luchando con tamaño. Vamos a ver si podemos poner una vista más adecuada. De momento, aquí parece que no hay más lucha. Por detrás, ¿qué tenemos? Ups, aquí había un intento de adelantamiento entre Farinaki y Marcos Fernández. Parece ser que no hay más la cosa y rob rob qué pasa hay un doblado pues rob sigue a la caza de tony 6 décima bueno, es que tony claro es un hueso duro la verdad Tony nada es no consigue recortar esa distancia con terminando bastante con que pueda salvar los muebles en esa segunda posición y sabéis qué vamos a hacer pues vamos a acompañar a terminando en esta bueno, ahora cuando llega a la última vuelta... Curva-Bastainer. Es que parece que va paseando, si os fijáis. ¿eh? Qué carrerón el de... El de Chermi. Ahora pasa por el arco Ad Advan. Se dirige hacia la Chicane NGK. Vamos a ver, 15 segundos. No sé si, si le va a dar tiempo, Curva-Coca-Cola. Sí, va a haber una vuelta más, ¿eh? 11 segundos. 9, 8. No, no, no, no, no, no. Va, va, va a llegar justísimo. Yo creo que va a levantar el pie. Sí, está levantando el pie. Y aquí tenemos. Bailando. Ezequiel terminando. Victoria para el argentino. Grandísimo Ezequiel. Enhorabuena. Y a continuación, ahí tenemos. Tony Santa Clara. P2. Rob Rob. P3. Paco Donés, P4, Pedro Ramos, quinto, Benjamín Chica, que pasa ahora, sexto seguido de Max serving Alessandro Di Luca, octavo, Diego Troitas, que llega ahora, noveno, cierra el top ten, Pedro Plaza, ahí lo tenemos. Buen resultado para Pedro, JC Camaño, de Galicia antin 11 Raúl Coyote, 12, Peixoto, ahí le tenemos, 13, muy buenas luchas, 6 lunes el Portugués 14, Guillén Lorca. 15, tomen o 16, una pena eh, ese white que la ha perjudicado. Y, y, y a continuación, Gregory Nietzsche, que está llegando ahora. Sería P17. Vamos, Gregory. Bueno, sí, sí, grandísimo, Jeremy, como dice Bernat. Bueno. Pasa, Oniche, ahora marco Fernández, a continuación, P18. Felipe Farinaki, P19. Sebastián Martot, que bueno, vemos que todavía está un poco alejado del final de carrera, vamos a ver, acompañar al francés, ahora está pasando por barsteiner se dirige hacia el arco Advan, que le llevará hacia la chicane, vamos a acompañar al francés. Así que en NGK, P20 para Sebastián, bueno, y bueno, pues, ah, bueno, entra ya en boxes, pues ahí tenemos resultados, pues dominio incontestable de, de Chermi, pole, eh, ganador, Líder todas las vueltas y vuelta rápida. Gran Chelem. Parece que él terminando. Y ahora veremos a ver qué pasa. Ahora va a tener que demostrar su valía en esta eh, segunda manga. Que recordamos que los 10 primeros salen en parrilla invertida. Así que va a salir en P10. Puede ser muy, muy interesante. Y va a tener delante en P9 a un hueso. a gran Tony Santa Clara. Vamos a ver si Tony puede frenar. A Ezequiel con ese ritmazo que, que ha demostrado durante esta primera manga. Y va a estar va a estar muy muy interesante. Tenemos otro warm up. Vamos a ver, de momento vemos Bueno, siguen aún 21 pilotos en el server, recordar que se ha caído eh, Jorge Hernández, creo. Aunque le da dentro. Pero bueno. Paterna 77 te sigue. Paterna 77. Muchas gracias por el follow. Bienvenido. siéntate ponte cómodo. Llegas a tiempo. Que va a empezar en dos minutillos la segunda manga. Con parrilla invertida. Va a estar muy muy emocionante. Ver cómo. Como el ganador va a salir en P10. Y va a tener que, que remontar y luchar. Que bueno, ha tenido una primera manga terminando espectacular muy muy muy buena primera manga también genial resultado de Tony Santa Clara remontando de creo que salía sexto o séptimo Paterna eres del equipo Canarias Team bueno eh, te digo como a tu compañero apuntaros a, a los campeonatos de Race Room Spain genial eso quiero ve este por aquí tenemos campeonato eh, este los jueves los viernes tenemos la, la Open Series, que también tiene abiertas las inscripciones. El lunes ter, todavía tenemos termina la, la Hamback Trophy, eh, que, eh, con los Porsche 911 GT3 en life ¡Ojo ahí! Eso va a ser espectacular. Y los sábados tenemos eh, tenemos un, el campeonato con los Volkswagen Sirocco a las 11 de la noche. Y luego a las 5 de la tarde está el campeonato que organiza en Racing RS con los Porsche GT, ¿vale? Con los RSR, que ese también pues, está muy interesante. Tienes toda la información paterna en www.resroomespain.com. En, en mi perfil de Twitch tienes, tienes los enlaces, tienes los links. Entras y ahí tienes toda la información, cómo inscribirte. Un gran trabajo en la transmisión. Bueno, pues nada, nada. Eh, gracias a vosotros por estar, porque yo aquí, si no hay nadie, esto no sirve de mucho. Gracias a vosotros por estar y por, bueno, por, por vuestros ánimos. Y bueno, vamos a dejarnos aquí el peloteo, que empieza la segunda manga. Vamos a ver que esto empieza ya. No sé por qué. Bueno, están todavía los coches posicionándose, ¿no? Por lo que veo en boxes. Vale, pues nada, en breve saldrán a parrilla. Ahí tenéis una vista del mapa, del track map de de Nuburg en esta versión. Sí, como dice Artiles, es invertida. Son los 10 primeros, o sea, los que han acabado eh, en los 10 primeros puestos de la primera manga, aquí se invierten. Con lo cual, pues el ganador sale en P10, el segundo sale en P9, y así consecutivamente. Y puede, puede estar muy muy interesante. Sí, Paterna, eh, Red Room, la verdad que es un juego eh, que está muy bien. Eh, además, desde hace uno, un año tiene... Tiene partidas oficiales, tiene eh, Ranked, que se llaman. Uy, va a empezar la carrera, luego te lo cuento. Luego te lo cuento. Que esto empieza eh, ya. Pues vemos que va a salir en primera posición Pedro Plaza. Ahí la tenemos, que acabó en P10. Y ahí vemos. Bueno, bueno, bueno, apretadísimo. Bueno, Four White, Three White, paralelos por todos lados. Pequeño contacto ahí, se va, se va, se va, se va. Diego Troitas, creo que ha sido. ¡Oh, qué pena! Vamos a ver quién ha sido. Efectivamente, Diego que cae hasta la última posición. Ahora, Diego, te toca remontar. Demuestra ahí tu, tu orgullo, gallego. Miembro de Galician Steam. También ha sido afectado Tomeno. Uf. Pensaba yo que esta segunda manga, que es más larga, eh, iba la gente se le va a tomar con un poquito más de calma, pero veo que no. Vale, de momento repasamos un poco cómo está el tema. El bosnio Benjamin Chicak en primera posición, segundo Pedro Plaza que salía en P1 pues ha perdido la posición, pero bueno sigue conservando ese P2. Max Servin del equipo la escuadra italiana P3. Tony Santa Clara, bueno, la, no me creo. Bueno, lo de Tony es un crack. Tony que salía P9, ya es P3, acaba de adelantar a Cervin y bueno, bueno, pinta que si no pasa nada raro, Tony se va a llevar esta manga. Esta es mi apuesta. Sí, sí, Bernal, de hecho una una una, una salida eh, brutal. Bueno, pues seguimos repasando. A, a, a, aquí tenemos a lo a, en P4 Max y, y P5 Alessandro de Luca, compañeros de equipo en Mazer. Paco Donés P6 Ezequiel. Terminando ahí va remontando salida décimo P7. Cuidado que tiene el interior. Eh, creo quién es. Yo diría no sé quién es. Bueno, pues terminando ya es P6. Ojo con Sergio Lunes que le va a la zaga. Vamos a enfocarnos a qué? en Estos dos pilotos, ojo que Sergio Lunes también tiene detrás a Rob Rob, no se puede descuidar. ¿Qué más tenemos por aquí? Guillermo Lorca, vamos a ver si, si en esta ocasión le va mejor. De momento, P10 paralelo ahí con Tomeno. Ojo que Tomeno eh, le está acosando también Paco Donés, interior. Ahí les tenemos luchando. Bueno, llevamos estas corridas dos vueltas. Vamos a repasar la clasificación. Grigorio Nietzsche cierra la parrilla en P21. Sebastián Martot, P20 el francés. Diego Troitas, después de ese percance que ha tenido en la primera curva. P. 19, Marco Fernández, P18, ahí vemos que seguramente. Ups, ah, pues no, no lo ha adelantado, Diego. JC Camaño, el otro miembro de El Galician Steam que acaba de adelantar a Farinaki. Luis Peixoto, P15, también muy muy atrás, Luis. Mateo Muquieto. Que parece cachondeo, Muquieto en P13 Raúl Racoyote ahí lo vemos persiguiendo a Tomeno Alejandro Tomeno P12 o P11 vamos a ver si Alejandro tiene más suerte en esta segunda manga tranquilos todos que son 30 minutos aún queda mucho Pero Ramos top 10 para él Paco Donés vamos a cambiar el enfoque ahí tenemos a Paco en P9, P8 para Guillén Lorca, una remontada también muy interesante. Si Guillén no tiene ningún percance, pues puede, puede conseguir muy buen resultado en esta segunda manga. Rob, Rob, P7, se terminando. Se mantiene de momento en P6 a la caza del italiano Alessandro De Luca. A continuación Pedro Plaza. Entramos en zona de podio. Max Servin de Maser sim race. El gran Tony Santa Clara en P2. Y delante de él, a algo más de un segundo, el bosnio Benjamín Chica. Pero vamos, no doy un duro. Vamos a ver. No, no doy ni un duro por, por Benjamín, la verdad. eh Creo que, que Tony se lo va a llevar de calle. En esta misma vuelta, vamos. Esa es mi apuesta. La diferencia está en un segundo. Ya vemos que aquí Tony, en la zona del Mercedes Arena, al menos la, la está recortando un poco. Algo pasó con Terminando. ¿Qué me dices? Ostras. Vamos a ver. Eh, bueno, Res Control no me dice nada. ¿Dónde está Chermi? ¿Dónde está Chermi? P13 para Terminando. Ha debió tener algún percance como bien indicaba Bernat. Ostras, muchas gracias por el chivatazo. Qué pena, está P6. Me hubiera gustado ver a Chemirando. bueno, por remontar. Bueno, y aquí vemos la lucha entre Paco Donés y Guillén. Lorca, Guillén se va fuera. Había hay un contacto, cae hasta la decimoquinta eh, posición. Una pena porque estaba haciendo una gran segunda manga, eh, Guillén. Bueno, bien. Quedan 20, 23 minutos, quedan muchas vueltas, todavía esto puede cambiar mucho. No te calma ya remontar. Bueno, Mateo muy quieto. Él hemos perseguido por terminando en P11. Tony Santa Clara a medio segundo ya de de Benjamin Chicac. Vamos a ver si ponemos una cámara Bonita. Porque se viene adelantamiento al Bosnio. La furia gallega. Bueno, Asturgalaica, vamos a decir, para ser exactos. Está ahí detrás. A tres décimas de Chicac. Vamos a ver, la hace aquí el interior, Tony. y consolida ese, ese, ese, esa toma de hidrato vamos a ver la repetición a ver si me la pone ya aquí tenemos a tony cuando ya accedían a la parte de sprint a la zona sprint hacia el interior a benjamin chikak sale con mejor tracción ahí hemos visto algo del netco de chica que ha hecho un parpadeo afrontaba la curva Michelin consolidando esa primera posición y bueno volvemos a carrera vamos a ver qué hay por detrás bueno pues tenemos a Raúl Coyote persiguiendo a Tomeno que está en P7 me alegro mucho por Alejandro que poco a poco vaya subiendo después de la mala suerte que ha tenido en la primera ronda. Bueno, bueno, lo del interior ha sido, ha sido precioso, ha sido precioso. También el, el piloto bosnio eh, creo que ha visto claramente la jugada de Tony, ha visto la superioridad y ha sido muy limpio. Ha puesto, fa y ha puesto facilidades, no, no se ha metido en una lucha que, que iba a perder, Si no en esa curva en la chicane o en la siguiente, se hubiera dado igual. La verdad que sí. Y eso también es ser deportivo, ¿no? Es saber... O sea, luchas... Tienes que luchar donde donde sabes que puedas conseguir algo. Si, si tienes a un pilotazo detrás, bueno, pues sí, puedes luchar un poquito, pero si hay un poco de riesgo, apártate, que es lo mejor y lo más sano. Bueno, señores... Eh, por detrás eh, hay un montón de luchas. En este mismo punto donde antes ha adelantado Tony, tenemos a Pedro Ramos, a Marco Fernández. A chermi que ahí vemos que está intentando adelantar al, a felipe farinaki que está en p12 ahora mismo chermi pues nada intentando conseguir el mejor resultado posible después de ese percance y, y después de salir en p10 por el tema de la parrilla invertida vamos a ver de momento aún está a cuatro décimas de felipe se quedó pillado la retransmisión que me dices no sé No lo sé, no lo sé A ver, comentad en el chat del resto si os si veis bien la retransmisión por favor Está comentando Ah, venad, a ti te va bien, gracias Pues de, será algún problema de Artiles Bueno pues terminando Aquí vemos el interior de chermi y Felipe, como comentábamos antes con Benjamin Chica, viendo la, la jugada y el, y el mejor ritmo de, de Ezequiel, pues abre la puerta y deja pasar. Y Ezequiel, que nada, que sigue con, con su remontada. Por detrás, por delante, perdón, ¿quién llevamos? Tenemos este trenecito formado por Tomaeno, Paco Donés y Raúl Racoyote. Aquí, estos tres, a ver si nos dan algún. algo, algo de salsita. Aquí les vemos venir. Ah, de momento mantienen las diferencias. Por delante, Max Zerbin acosando a Benjamin Chicak. Que ya pues no puede seguir el, el, la distancia, o sea, el, el, el ritmo de, de Tony Santa Clara. Y que está pues, a más de, de tres segundos, casi cuatro. Ahí vemos Max Zerbin que quiere acosar. A saltar, mejor dicho, esa segunda posición que ostenta el Bosnio. Pero ojo que detrás tiene a Rob Rob. Y ojo que Rob tiene detrás a Alessandro de Luca. Estos cuatro pueden meterse aquí en una serie de paralelos. ¿Y por qué en un free white? Que a todos nos, nos encantaría ver. Vemos a Max cómo va recortando distancia con Chicac. bueno pero es que detrás ya te digo tiene a Rob por ahí asoma también de Luca muy bonito por cierto el ver el ¿no? el salteado de banderas ¿No? un español un y un italiano en ese podio me encanta ver gente de todos los países en, en estas competiciones de Red room bueno bueno, bueno, bueno, bueno, bueno, bueno. Max Tertvin que se echa encima prácticamente ya es uno con, con el coche con el Audi gris de Benjamin Chicac. Ahí les tenemos. Bueno, bueno. Vamos a ver la vista aérea. Se acercan a la Chican. interior para Chicac, pequeño contacto. Uf, ahí ha salido perjudicado Max Tertvin. Se hace con la segunda posición. Rob, Rob, yo creo que va a aprovechar la, la situación para intentar acercarse. Al Bosnio. Y ahí también pues alcanzar posición de podio. Ojo que De Luca también está en disposición de... De acosar a estos tres pilotos. Interior contacto. Uy, uy, uy, uy, uy En esa primera curva entre Rob y Chicak. Ahora de nuevo tiene el interior el Bosnio. Ojo que se acerca también eh, De Luca. Rob ha perdido la posición con el italiano. Interior para Chicac. Parece que se consolida la, la, la cuarta posición de De Luca. Ojo con Rob, ojo con Rob. Bueno, de momento parece que De Luca está aguantando los envites de Rob. Y bueno, llevamos ya. Eh, eh, Yorka, ¿vos qué dices de Yorka, a ver, Guillem, ¿dónde está Guillem? No le veo. Guillem, vamos a enfocarle, ya que dices. Aquí le tenemos en top ten. Nacho de Palacio. Lorca es un crack. Bueno, sí. Ha hecho antes una, una carrera a la a la remontada. Bienvenido, Nacho. Aquí estaremos retransmitiendo todos los jueves esta Funny Cup, donde podrás ver a, a Guillem. Eh, los sábados retransmitimos la, la Spring Cup de los mazazos y los lunes la, la Handback Trophy. Así que si te gusta lo que hacemos aquí, pues ahí tienes en el calendario del Twitch toda la programación. De vez en cuando sale aquí por la derecha una tarjetita con los horarios las próximas retransmisiones y si te gusta nada, dame follow y a seguir aquí estas carreras tan interesantes. Bueno, sigue la lucha entre serving que se ha hecho con la P2, ha conseguido adelantar a la Chica, a Calbornio, y De Luca. Rob Rob un poco por detrás, Diego Troitas que le acaban de dar un slow down ¿Quién gana? Dice Pedro. Pues de momento, Tony, Tony Santa Clara, Gran Tonetti. Eh, va líder indiscutible en esta segunda manga En la primera manga eh, ha ganado Chermi, terminando Vale, que aquí pues, ha tenido algún percance Y está en P12 Bueno, sale con parrilla invertida Con lo cual Pues Bueno, señores Vamos a ver Vamos a repasar mitad de carrera Vale Estos eh, 30 minutos. Bueno, pues tenemos que no han terminado. El portugués, Sergio Nunes. El italiano, Mateo Mucheto. El francés, Sebastián Martot, tampoco ha terminado. P18, ya en pista, Felipe Farinaki. Camaño, de Galicia Team P17. El italiano, gregorio niche P16, Marco Fernández. En décimo quinta posición, delante de él, ocupando la décimo cuarta posición, Luis Peixoto, pero Ramos, 13, que le tenemos pasando por meta justo ahora. Diego Troitas, el otro miembro del Calician Team, P12, undécima posición, para FK, mirando que va de remontada, Guillermo Llorca. Ya estaría eh, ocupando posición de top 10. Ahí le vemos acosando a Pedro Plaza. Vamos a quedarnos un momentito con estos dos. Aquí aquí tiene el interior Guillem. Hace la misma jugada que Tony. Ojo ahí. Muy respetuoso Pedro. Y Guillén. Que se hace con la P9. Vamos. A ver, la repetición. Ahí vemos cómo se iba un poco Pedro, un poco largo. Circunstancia que, que aprovechaba Guillem para tomar el interior y hacerse con la novena posición de esta eh, segunda manga. Bueno, pero vemos que siguen luchando, ¿eh? Sigue la lucha entre estos dos. Ah, no, entra en boxes ahora mismo Guillem. Entra en boxes Guillem. Está entrando también más gente ahora. Bueno, entran en acción las estrategias, amigos. Vamos a ver. No me cambia las cámaras, cachis en la mar. hombre Bauer! ¿Qué tal? Bienvenido. Bauer, ¿te has perdido eh, las repeticiones tan chulas que ahora sé hacer, que he aprendido a hacer con <ríe> para el streaming? Luego cuando hay un adelantamiento te pongo una. Pero te tienes que quedar hasta el final, ¿eh, Bauer? Bueno, aquí tenemos el grupo perseguidor de Tony, que ya estaba a más de 6 segundos. Por cierto, drive through para Diego Troitas por no respetar el límite de velocidad en en, en Pitlane pues vamos a ver si te puedo poner un adelantamiento chulo a ver y te quedas si lo ves chulísimo chulísimo eso gracias a la sabiduría de internet y a los tutoriales de youtube macho increíble bueno ahí vemos el adelantamiento que le acaba de hacer de Luca a Max Derbing y vamos a ver la repetición para que la vea nuestro amigo Power. Vale, vamos a ver. <ríe> es que he aprendido a hacerlo estos días. Bueno, pues ahí vemos cómo eh, le ganaba el interior a Chicac. Se lanzaba ahí. Pequeño contacto. encarama en la reta de meta. Y conseguía al final consolidar esa tercera posición. Bueno, no vamos a abusar más de las repeticiones. Algo le ha pasado a Tony. Ah, no, algo le ha pasado. No, perdón. Que ha entrado a boxes. No. Entiendo que Tony ha entrado a boxes a hacer su parada. Con lo cual. Vamos a ver. No tengo ningún... Está revisando la aplicación de race control pero no no me indica las paradas en boxes bueno vamos a repasar un poco cómo está la clasificación líder provisional de momento max Verstappen, seguido por benjamín chicac cerraría el podio provisional a alessandro de luca cuarta posición para paco dones raúl coyote sería quinto sexta posición para Pedro Plaza, terminando ya es P7, ahí le vemos muy muy cerquita de Pedro, P8 para Pedro Ramos, Tony Santa Clara P9, quiero pensar que ha sido porque ha entrado en boxes, su compi de equipo, el otro cacahuete, a más de 5 segundos, P10, Luis Peixoto, Tomeno, P11, sí, hay desgaste por dos y consumo por dos, sí, to eh, Tony, sí, Andrés, Rob P12. gregoroniche Nietzsche. Decimotercera posición. Camaño. De Galicia Antín. 14. Marco Fernández. 15. Diego Troitas. 16. Ahí vemos con un impacto bastante importante en el morro. Creo que lo lleva prácticamente desde el principio de esta manga. P17 para Felipe Farinaki. Y ya, retirados. Muy quieto. Marlot. Y Guillem Lorca. ¡Ostras! qué pena por guillén que estaba haciendo una grandísima eh, segunda manga y bueno y ya tampoco ha terminado sergio nunes vamos a ver aquí delante tenemos a este grupito tan compacto tenemos en, en nada en, en, en poco más de un segundo pues tres pilotos cuatro pilotos max servin alessandro de luca paco dones ¿Qué pasa, Paco Dones? ¿Se ha caído? Ostras, están caído como moscas. Tony Santa Clara, ahí vemos adelantando en estos momentos o intentándolo al menos. A Pedro Ramos, paralelo aquí para los dos. Interior clarísimo para Tony que consolida la sexta posición. Raúl Coyote, ahí lo vemos luchando de Luca interior para no, uy, no no no no no ha conseguido ganarse el interior Raúl bueno, pero va, va va a insistir va a seguir a la caza del italiano de Luca vamos a ver estos dos pilotos tienes que buscarte un plugin para que te dé información de la parrilla a ver, no, sí si tengo información, pero es muy complicado retransmitir, manejar las cámaras, ver toda la información. Y es que el, eh, y el que tengo no me dice las paradas. Creo. Ahora igual me estoy yo equivocando. Bueno. Ah, vale, Paco Dones ha sido descalificado por incidentes, creo. ¿eh? Ha sacado bandera negra. Y Guillem lo mismo. También bandera negra. Eso implica seguramente que han superado el límite de incidentes. Artiles. Sí, eh, en el Discord, pero pregunta, eh, mira, eh, más o menos te lo puedo explicar yo aquí cómo va eh, al, al final, es decir, no tiene no tiene gran cosa. Pero bueno, sí, pásate y pregunta, la gente, mira, si está si está Bauer en el, en el Discord, pregunta lo que quieras, porque Andrés Bauer es el tío que mejor conoce, eh, seguramente de Raid Room, de toda la comunidad, que mejor conoce el, el funcionamiento de la comunidad, y encima servicial, como pocos. No te pongas colorado, que te estoy viendo, Bagwell. Bueno, Tony Santa Clara. Ahí siguen. P5. Acosando a Pedro Plaza. Vamos a poner vista aérea. Paralelo. Interior para Tony. Pedro que se aparta, sabiamente. Bueno, bueno, no ha habido ni, ni amago de lucha. Nada, nada, nada. Pedro ya es P4. Y en cuanto a la gente de adelante entre en boxes, pues entiendo que recuperará eh, su posición. Sí, a ver, como dice Andrés, eh, Artiles, tú entra que, y pregunta que, que siempre hay gente respondiendo, siempre hay gente eh, por ahí circulando, que te, te, te dará la, la información. Bueno, pues aquí vemos Max Servin, líder, Alessandro De Luca, P2. Vemos lucha entre Peixoto y Tomeno. Vamos a cambiar la cámara aérea, que me gusta más, que nos permite ver mejor las distancias. Bueno, vemos que, que Tomeno está poniendo un poco de metros entre ambos. Ya son casi ocho décimas. Ahora cuando están bajando hacia la Chicán. De momento... Y por detrás, Camaño, con Benjamín Chicac. Que ha ya está la P12, entiendo que también por por el tema de paradas en boxes. Slowdown, por cierto, para Pichotto. Y Raúl Coyote, también se le está alejando un poco el estando de Luca. Quedan cuatro minutos. Último repaso. Y nos centramos ya en el cierre de esta carrera. Parece que... Bueno, a ver. P-16. Felipe Farinaki. P-15. Rob Rob. Zona de carreras. Marco Fernández. Décimo cuarta posición. Diego Troitas ocupa la décimo tercera. P-12. Para Camaño. Benjamin Chicac. P-11. Diego P10, Peixoto, P9, Chermi, ahí tenemos al Gran Terminando, ganador de la primera manga, P8, P7 para Cherminando, para Tomeno, a ver, Tomeno, es que está teniendo percances, ¿eh? yo creo que tiene, está teniendo mala suerte, se está viendo en todas las batallas, y ha tenido algunos contactos que yo creo que le han perjudicado, eh, P6 para Ramos, Pedro Plaza, en quinta posición, el gran Tony Santa Clara. P4. Podio. Raúl Coyote, que entra ahora. A, a falta de tres minutos, entra ahora. Pero hombre. No me lo puedo creer. Oh, qué mala suerte. Bueno, esto, que, esto le da acceso al, al tercer cajón del podio a Tony. Alessandro de Luca. P2. Y muy cerquita de... Alessandro en P1, Max Verstappen, alguien falló en los cálculos, sí. Yo imagino que será combustible, ¿no? O sea, no creo que entres haya. No sé, a cambiar neumáticos a tres minutos. No lo sé. Bueno, Luis peixoto que acaba de adelantar terminando, P6. Y aquí tenemos a Alessandro De Luca y Max Verstappen, que quiero recordar que eran compañeros de equipo, ¿no? en de mazer sin Race. así que lucha fraticida entre estos dos, pues compañeros de equipo. Y esta se puede ser muy interesante. Eh, quedan dos minutos, se van a jugar aquí la victoria entre estos dos pilotos italianos que debutan en esta Fanny Cup y en Race Room Spain. A mí, al menos no me sonaba, no los conocía. Vamos a ver, afronta la curva Coca-Cola, que da acceso a la recta de meta, ahí la tenemos, ahí tenemos la distancia en vista aérea, que siempre nos ayuda un poquito más a estimar la separación. Dos décimas y media de ventaja para Serving. Bueno, momento muy respetuosos, como compañeros de equipo es que estaría feo, ¿no? Sí, luego, como dice Bernal, a ver si en el Discord comentan algo. La estrategia de paradas como ha sido. Juan, marco Fernández quiere una carrera con Seapanda panda que los controla muy bien. Joder. Bienvenido, Juanán. Eh, ponte cómodo. Queda un minutillo. Pero bueno, aquí ya sabes que todos los jueves vamos a retransmitir las, las carreras de esta y Cup. Los lunes también tenemos retransmisión. Los sábados también. Y nada, y si te gusta, dale. Dale a follow para que te salte, salte el aviso. Y cuando corra. Marcos Fernández, te avise. Te vengas aquí a verlo. Bueno, vemos que De Luca eh, se ha hecho con la primera posición de Max tervin Termina el tiso, ojalá con un, con un Twingo. Hostia, molaría mucho una que metieran el, el Renault Twingo aquí en Race Room. ¿eh? Imagináis un campeonato De o sea Pandas. Bueno, sea Pandas se me molaría a mí. Es que, vamos, lo correría yo. Gregorio Nietzsche se sale ahora mismo de pista porque estamos viendo. Va a perder bastantes puestos. Uy, uy, uy. ¿Qué le ha pasado a Max Verstappen? Veremos a ver. ¿Se queda sin gasolina o qué? Ah, no. Entra boxes. Entra boxes. Oh. Otro fallo de cálculo. Vemos ahí Tony que se va a hacer con la segunda posición. El gran santa, Clara, no me lo creo. Bueno, bueno, bueno, bueno, bueno, bueno, bueno. ¿A cuánto está eh, De Luca? pues sí que sí que se está viendo que la gente se está colando con los cálculos con los cálculos en esta segunda manga porque vamos serving que de ir liderando la carrera ha tenido que entrar a repostar pues por repostar entiendo que a repostar en la, la última la última vuelta que ha, es, es increíble Bueno, pero grandísimo resultado de Tony que se va a hacer con dos segundos puestos si no pasa nada Vamos por cierto a subirnos a, aquí al coche de.. A ver si consigo poner la cámara adecuada. ¿Qué pasa aquí con la cámara de Copy. Ah, aquí está. Vamos a acompañar a Alessandro de Luca en esta victoria del italiano desde en esta segunda manga. Grandísimo trabajo del miembro del Master Sim Racing Team. Se acerca a la chicane. ahí la tenemos al fondo. Bueno, ahora faltaría que se quedara sin gasolina también, Al Sandro. No, no, no, ya sería demasiado. Uy, pues le veo que va muy despacio. ¡Va muy despacio! ¡Va muy despacio! ¡Va ahorrando! ¡Va ahorrando! <ríe> Fíjate, sí, sí, estaba Tony a 6 o 7 segundos, ya está a 2.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 bueno, bueno, bueno, bueno, bueno, bueno, bueno, bueno, bueno, bueno, bueno, bueno, Las estrategias, el consumo han sido clave, desde luego, en esta segunda manga. Genial, el, de verdad, genial el final de carrera. Cómo ha tenido que levantar el pie de Luca. Y cómo en recta de meta, prácticamente llegando, Tony Santa Clara, el gran Tony, ha conseguido hacerse con la victoria. Gracias Maroto por el por el follow. Espero, Maroto, que hayas visto este gran final de carrera. Vamos a ver la repetición. ¿Qué paso las tengo? Señores, ahí vemos cómo iba De Luca ralentizado, levantando el pie. No llegaba, no llegaba. Y vemos, ahora vemos cómo asoma por detrás Tony Santa Clara, que sí llevaba gasolina. Se hace con el interior acelera a fondo y no tiene nada que hacer. Pero es que ha pasado ni medio por, por medio coche, ¿no? De ventaja, ha sido o algo así. Ha sido grandísimo, grandísimo, grandísimo. Bueno, pues grandísima carrera. He disfrutado muchísimo. Tony nos ha dado un espectáculo muy bueno. Las estrategias han sido clave. De, de, de, estábamos diciendo qué raro que no entren algunos. Tony que había llegado a quedar en novena posición. ...por esa parada a repostar... ...pues mira, al final... Eh, ...al final... ...pues, pues ha, ha demostrado que su estrategia era, era la buena... A ...Ariel, le ibas diciendo a Tony que iba a pinchar... qué pasa, ha llegado muy apurado de... ...de, de neumático... ...jamón estiloso, muchas gracias... ...gracias a ti, gracias a ti por... por visitarnos y, y seguirnos... ...y bueno... ...grandísima, grandísima la carrera... ...ahí tiene la clasificación... Victoria para Tony Santa Clara. Vuelta rápida para Tomeno con un tiempo de 1.31.3. Eh, Pedos para De Luca. Cierra el podio Alejandro Tomeno. Grandísimo resultado para Alejandro. Me alegro mucho para él después de lo que ha sufrido en, en esta primera ronda. Cuarta posición Pedro Ramos. Eh, P5 peixoto Coyote 6. Chica P7. Pedro Plaza octavo Troitas noveno Camaño décimo. Un décimo, Marco García, Rob Rob 12, Cher P13, Farinaki 14, Gregor Nietzsche 15, Mukieto 16, Max Servin 17, Pau Donés, 18, Guillem Jorca, P19, muy mala suerte para Guillem, lo estaba haciendo genial. Y Marlot 20, Hernández 21, bueno, ya hasta aquí. Señores, grandísimo, grandísima. Eh, esta, esta, esta, esta, esta segunda manga gracias por el follow a Torres y bueno, como os decía antes de irme los sábados empieza el 1 de mayo empieza este campeonato de los amigos de Sin Racing RS los sábados a las 5 y cuarto por la tarde con los Porsche eh, eh, 911 GTE los de RSR aquí tenéis el calendario en raceroomspain.com entrad, lo consultáis y aquí seguís pues, los pasos para escribirse. Los sábados por la noche, si sois aves nocturnas y si a las 5 de la tarde no os viene bien la Copa Soporte de SRS RS, tenéis a las 11 de la noche el campeonato de los Volkswagen Sirocco, que organizamos en conjunto con la comunidad canadiense de SR. Eh, Bernardo, vemos la handbag, sí. Eh, y, y bueno, pues eso, inscribiros si os animáis. La Funny Cup, que ha empezado hoy, si, si os ha gustado lo que habéis visto, pues apuntaros, Aunque quedan, quedan cinco pruebas más. Eh, la siguiente retransmisión que tenemos es el sábado por la, a las 9 de la noche con los mazazos, nos vamos a Bilsterberg con los KTM, los X-Bow, y, y después el lunes eh, retransmitiremos la última ronda de la Handback Trophy, que cierra eh, ya el campeonato, ya la última carrera en, en North Life, ¿vale? recordad que es con los Porsche 911 eh, GT3 así que nada, he disfrutado mucho gracias a, a todos vosotros por, por acompañarme os espero en la próxima retransmisión y sobre todo eh, gracias a los pilotos por este espectáculo y a gran Tony Santa Clara por esa victoria en Extremix. gracias Tony, eres el más grande nos vemos en pista